¿Qué tal a todos los seguidores de Ataque Directo? Estamos en una nueva jornada de este programa de Ataque Directo Tercera División De día 11 de agosto del año 2021 Sí, y quería decir que siempre soy Y en esta ciudad de la furia sería un crimen No saludar a aquel amor de música ligera en su natalicio número 62 A lo que sería el cumpleaños de Gustavo Cerati Que nació un día como hoy hace 62 años, así que un abrazo al cielo a uno de los grandes músicos que me ha dado el país, el país vecino Argentina en conjunto a Charlie García, el flaco Espineta y por qué no también Sudamericano en conjunto con el gran Jorge González, eh, músico de acá de Chile Así que estamos en un nuevo capítulo, tenemos una nueva entrega de esta tercera división importante Tenemos harta novedad y estamos también con nuevo director, con nuevo radiocontrolador, el señor León Kimba, muchos saludos a usted, ¿cómo está León? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No sé si me están escuchando No, eso era el botón equivocado Pero sí, estoy bien, muchas gracias eh, Es un desafío bastante bonito eh, que, me encomendó, que me encomendó Gonzalo Conozco el formato desde hace dos años eh, De cuando estaba en otro medio Así que estoy bastante contento Con estar con ustedes Y vamos a darlo todo Obviamente, así que muy re bienvenido de vuelta en el re debut en Ataque Directo Tercera División y como es costumbre, sana costumbre de estos días miércoles, me encuentro con Nicolás Valenzuela, Nico, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes, profesor Manuel, buenas tardes allá a Poeta que está desde la casa, bienvenido León, eh, feliz de estar nuevamente aquí eh, después del receso de la semana pasada, eh, bueno, como lo veníamos conversando, profe, eh, en este capítulo especial se lo quiero dedicar a un amigo. Eh, Matías Campos, el cual el fin de semana tuvo un trágico accidente En el cual la imprudencia de, de un camionero eh, lo dejó hospitalizado mm. Lamentablemente eh, perdió una parte de su pierna Y bueno, eh, como le he dicho todos los días, aquí estamos los ex-girés para, para apoyarlo y, y Para que no se sienta solo y que va a salir adelante Exactamente, así que le mandamos un abrazo muy grande a Matías Campos después de este triste, digamos, accidente. Y también a saludar a un panelista de siempre que tenemos acá, el señor José Ángel González, el poeta del relato. ¿Cómo está usted, poeta? Buenas tardes, profe León, Nicolás, a toda la gente que ya nos acompaña a través de... Esta nueva sesión de Ataque Directo a través de Tu Zona X Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales Para que no se me queden en el tintero En Facebook nos encuentran como Ataque Directo FM En Twitter como guión bajo Ataque Directo Mientras que en Instagram como Ataque Directo Radio Y por supuesto lo decía a través de Tu Zona X A quienes nos encuentran en todas las redes sociales como Tu Zona X Lo decía contento está por ahí, la verdad sí hay, hay bastantes novedades eh. estos modelos de torneo que a veces son medio raros que quiere postular la, la ANFA dignos de el, la segunda división de Somalia <risa> cosas bastante bastante raras por, por lo demás, pero bueno, es, es, lo, es lo que hay es lo que, es lo que tenemos, pero lo importante es que va a comenzar a, a rodar la, la esférica una vez más Así que en, en ese aspecto estamos contentos, pero la verdad es que sobre lo, los recesos, para hacer una, una pequeña observación eh, La verdad es que parecía que nos estamos contagiando un poco de, del tema de ANFA porque no sabemos si vamos, no vamos, vamos, no vamos <risa> es, Lo importante es que estamos aquí hoy para seguir hablando de la categoría Exactamente, nos estamos convirtiendo en todo lo que juramos destruir, dice el meme Entonces es complicado eso, estamos, estamos jugando, en, estamos al límite, digamos, estamos ahí en, en la línea del offside eh, bueno, eh, como ya tenemos novedades, sí, tenemos novedades muy importantes respecto a la tercera división eh, El, digamos, Ministerio del Deporte va a determinar los equipos participantes de la tercera B Porque vuelve la tercera B ya de manera oficial También quería mandarle un saludo al señor Kerry Molina de Deportes Pirque, Que estuve conversando con él en la tarde Un saludo, gran seguidor de Ataque Directo, un saludo para ustedes, un abrazo y efectivamente eh, se van a jugar 24 equipos en la tercera B Y van a postular eh, 26 O sea, quiere decir que van a haber dos que no van a quedar para este año Así que es una, digamos, una presión, digamos, porque se están peleando un cupo Estamos como en esto de, del Ministerio de Educación con la tómbola Esperemos que no sea así, que sea con, con un digamos un protocolo un poco más serio Para la elección de los equipos Y Nico, ¿cómo lo ves esto, este, este retorno importante de la tercera división B? Bueno, por fin, por fin eh, esperemos que hoy día se den luces, no sé si Poeta por ahí tiene alguna información sobre el tema, eh, lo único que sabemos es que hoy a las eh, 9. 9 de la noche hay reunión donde se van a dar a conocer los clubes que participan eh, pero contento por los muchachos de la división que han estado esperando que el año pasado estuvieron sin fútbol y que por fin este, este año se espera porque todavía es incierto de que se pueda jugar y que y que puedan eh, mostrarse. Exactamente. Eh, Poeta, qué, ¿cuál es su opinión, su visión bien crítica, digamos, de esta situación de tercera división B en particular? O sea, a ver, estoy, estoy contento, como decía, porque, porque se juegue por lo mismo que decía Nicolás, por el tema de, de la cantidad de jugadores que no pudieron ver acción la temporada pasada, pero la verdad es sí. que tengo un poco de sentimientos encontrados, no porque se juegue en realidad, es cierto, estoy muy contento porque se haga. El tema es que ¿cómo, ¿cómo creemos la palabra de una institución que nos dio luces de una cosa después de otra? O sea, ¿qué podemos esperar de aquel final del torneo? ¿A qué voy con esto? En una primera instancia iban a ser 16 equipos los participantes pero eran demasiados los que estaban cumpliendo con todo y se tuvo que subir a 24 de hecho 26 son los que estaban cumpliendo con todas las cosas y dos van a quedar desafectados ahora, ¿cuál es el tema? Ya pueden ser 24, a lo mejor para, para hacer eh, grupos equitativos por ejemplo, no sé eh, tres grupos de 8 bueno, no soy perito de las matemáticas pero creo no, que 3 no por 8 o sea, no, no lo soy, la verdad pero, pero, pero creo que eh, 24, pero el tema es que van a haber según le, la información que manejo en este momento, que debería ser ratificado a las 9 eh, grupos de 5 y uno de 4 entonces, ¿para qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido de colocar esta cantidad de equipos si vas a terminar dejando, insisto, eh, un campeonato digno de, de la segunda división de un país tercermundista? O sea, ¿para qué? No, no, no, no tiene mayor sentido para mí. Para mí no tiene, no tiene mucho sentido. De, insisto, a lo mejor lo que decía, tres grupos de ocho, a lo mejor ya por el tema de la disposición geográfica, eh, seis grupos de cuatro. ¿Pero para qué grupos de cinco y dejar uno de cuatro? ¿Para qué? Para que no se vea eh, tan feo el balance que se hizo en tercera A, donde también va a quedar un grupo un grupo par y los demás impar. No, al revés, eh, la mayoría par y uno impar. ¿Será para eso? ¿Para que la estupidez no se note tanto? La verdad no lo sé, lo único que yo veo es que se está notando más. Sí es cierto, se está avanzando de a poquito es cierto, sobre todo el tema de, del manejo con los medios, que se agradece mucho y, de, y esto de verdad que es un punto muy positivo y lo agradezco, de verdad que lo, que lo agradezco a la, a la nueva gestión del señor Medina que aparentemente está siendo mucho más amigable con los medios, a diferencia de, de Martinoces, pero, pero el punto es que este tipo de decisiones la verdad es que a mí me hacen mucho eco es cierto, no sé si para tratar de nublar la estupidez que al final termina siendo mucho más estúpido de lo que se termina justificando Sí, está, digamos... Poeta estar feliz y enojado, como Rafa. ¡Claro! Sí, sí, sí. sí León, ¿quién me...? De, de ah. hecho, tengo una... Una acotación. Una, una cotación yo, yo tengo más una respuesta matemática. Usualmente, eh, los campeonatos, cuando se hacen algunos fixtures de ese estilo, usualmente lo hacen con eh, múltiplos de 8. Entonces, 24 es múltiplo de 8. Eh, suena simple pero siempre se basa como octavos de final. Así, ah, po. sexta de final o cuarto de final. Entonces... Siempre van con esa lógica, no van con otra poeta. Claro, pero. No, no sí, nada, no, no, no, no, pero, no, pero, no, pero sí, el tema no, de la división no de los discusión, grupos. Eso no está en discusión en la división de los grupos. Que, claro, o sea, si son tres grupos de 24, incluso dos de 12, o 12 de 6. No, <risa> claro. eh, eh, dos de. Bueno, se entiende. Eh, sí, yo fallé ayer la mañana. de 8, <risa> seis de 4. Sí, 8. Sí. 12 de 2. Claro, claro. Pero, pero para qué 5 de 5 y uno de 4, o sea bueno, claro. ahí es donde ya es el, tema. Estaba... Es el tema sí, de hecho bueno. yo estaba hablando con un amigo que va que a participar allá en el sur en un club y también él me decía que él, eh, por lo que le habían dicho los dirigentes, ellos pensaban que iba a ser grupos de ocho o sea, era lo lógico claramente, pero si queremos pensar bien bueno, es por un tema de siempre siempre queriendo pensar bien es por un tema de, de, de los temas sanitarios claramente, que por claro. ejemplo para el sur los los desplazamientos van a ser más largos si es que son ocho equipos, entonces. Quiero es, pensar exacto. que es por eso. Sí, a mí exacto, no me Exacto, pero. Pero, pero, sí, bueno. pero por eso me, lo hubiéramos hecho de cuatro. <risa> ¡Qué tipo! Si sí, hubiera quedado todo sí. parejito. Sí. <risa> no le me encuentro fallas a su lógica. ando, prendido con los memes y ya! Eh, sí, miren, porque también, eh, digamos lo que al menos podríamos decir, que la ANFA está siguiendo una línea directa, porque se, eh, está siendo coherente, porque en, el, en el, la tercera A tiene un grupo distinto, porque la tercera B ha de ser diferente. O sea, digamos que ya al menos hay un, un cambio que nos da un, un sentido ya bien que están siguiendo una misma línea de de trabajo. Y siguiendo con esto, eh, la Sociedad Chilena de Medicina Deportiva valida el Estadio Municipal de San Pedro que aspira a estar en el año 2022 en competencia. Este es un estadio, eh, digamos, que se ve bien, ahí en las fotos se puede apreciar que cumple con los requisitos al menos para una tercera división B y tercera división A, incluso hasta para equipos planteles profesionales, o sea, no, no, no tiene nada que envidiarle digamos a otro estadio y está cumpliendo con los, con los protocolos y con los requisitos para poder, digamos, eh, ser partícipe de esta división. ¿Qué le parece a usted, Nico? Bueno, eh, es, es, es la tónica de esos lugares, en realidad. Eh, todo lo que sea eh, fuera de los céntrico, eh, tiene muy bonitos eh, complejos, por ejemplo, para el lado del sur. Eh, no creo que haya un equipo que no tenga un estadio bonito. Eh, Mayeco tiene su propio estadio. Eh, ¿Qué más está por allá? Tomé... Eh, eh, bueno uh, salud. <ríe> Chimbarongo eh, Son clubes que tienen eh, La infraestructura suficiente para estar Yo creo incluso en, en una categoría Más arriba, segunda división Primera B Entonces creo que, que es positivo es positivo Para la, para la división sí. eh, ¿Le gusta ese estadio Poeta? ¿Lo conoce? ¿Tenía nociones? <ríe> ¿Algo un conocimiento previo de la, sea, la situación? O sea, o sea, de conocerlo Personalmente, no Pero si sí sabía del del, del reducto, la verdad es que sí, por fotos se ve bastante, bastante bien eh, pero siempre me, me, ha, me ha tenido también ahí en el, sobre el ojo no sé si es por buscar la quinta pata al gato como siempre hago, pero, pero el tema es que el, la carpeta siento que está un poco, al menos por las últimas fotos que he revisado eh, y también se coinciden con las que estamos viendo eh, la carpeta se ve un poquito muy desgastada, por así decirlo acá claro, hay que destacar que es de sintético, se aprecia. Sí. sí, es sintética el tema de la cancha sintética es muy importante porque se hace una inversión eh, grande, digamos, cuando se pone. Pero después se va transformando en caucho. Entonces ahí es donde los clubes tienen que, digamos, velar por, el, por la integridad de la gancha. Porque cuando pasa a ser en caucho, eh, se marcan la, estos pastelones, digamos, de, de la, de la, del mismo césped artificial. Y eso puede significar que algún jugador quede enganchado, que la rodilla pase en banda. Y es, es peligroso por eso también. Pero si está aprobado, quiere decir que está muy bien el digamos, en las condiciones del estadio. También sí, veíamos una... Sí, pero, que... sí pero, pero el año pasado aprobaron el de San Ramón que no cumple con nada. <risa> wow. Bueno, no, no vamos a entrar en temas en tema de esa índole, porque también el alcalde de San Ramón tuvo ahí un problema, entonces ya hay, ahí nos metemos en otra cosa. Que hay, hay... Es, que, es que, claro, porque la, lo que aprueban es el reducto en sí, no es la cancha, eso es lo... Lo que otro se punto. centra que es otro punto, claro, porque por ejemplo el de San Ramón tiene camarines amplios todo cumple con esos requisitos, tiene galería. El tema es que la cancha, por ejemplo, no está en buenas condiciones. Lo mismo que, que dice Poeta en cuanto a este, a este estadio. Ponderan, O sea, el de San Ramón en el primer protocolo no cumplía, es porque le convenía a un equipo de alguien que seguramente está viendo este programa y que me estalquea por redes sociales. Uf. No voy a decir quién, pero el coordinador de Rodelindo Román, Janis Rueda. Eh, a él le convenía entonces Pero en el primer protocolo No, no, no cumplía Es un secreto a voces no, no, no cumplía Después, como se han ido flexibilizando Los protocolos en base a que también Los contagios se han ido bajando, ahora sí Pero antes no cumplía De hecho, a un equipo femenino no me puedo acordar En este momento cuál era eh, Me parece que fue Santiago Morning El que lo postuló para entrenar eh, no, se le, no se le permitió entrenar con todas las jugadoras tenían que entrenar por partes. Pero, a pesar de ello, sí se le permitió el juego de la tercera división. Así que ojito. Claro. Eh, bueno, analizando el estadio de... Perdón, León, si nos puede poner la foto de nuevo. Eh, sí. Eh, podemos ver que la galería, digamos, antes, que se ve, tiene una forma... No sé si es el gigante de arroyito del estadio Marcelo Bielsa, que es como el Increchendo. Muy bonita esa arquitectura. Eh, también, bueno... Eh, podemos ver que detrás de los arcos las mallas no son muy elevadas o no se aprecian, entonces un balonazo lejos puede significar la pérdida del, de la pelota, así que también nunca se sabe si hasta en lo, pasan las mayores ligas que... en esa toma por ejemplo ahí, se cae un potrero entonces podrían poner una mallita bonita un y se va directo coronel claro, y quedaría más bonito de lo que está el estadio pero se ve se aprecia bien, tiene buena galería hay una, esa, esa, ese cajón digamos atrás del arquero con, <coughs> donde debiese estar la hinchada en algún momento cuando vuelva el el fútbol de la tercera división Entonces a mí me parece bastante agradable este estadio Así que felicitaciones a la gente de San Pedro Porque eh, se validó Y esperemos que puedan estar participando ya en el año 2022 Y vamos con los auspiciadores Que hacen posible este programa Sí ya, yeah, porque estamos con eh, Nuble Print, que es donde puedes adquirir los mejores tazones diseñados, los mejores relojes personalizados, eh, llaveros y un sinfín de souvenirs que puedes entregar de regalo hasta que a quien quieras. Donde los puedes encontrar en Nuble Print, en las redes sociales, es en Instagram, Instagram bien digo, arroba nubleprint. También están las jinetas de capitanes, como vemos a nuestros capitanes Mauro Lara y Carla Ravera. Al WhatsApp también más 56. 922591523 23 tazas personalizadas de zona X. Zona X. Eh, zona X. Claro. Es que a veces International. Pienso, pienso en dos idiomas, sí. En, en Ataque Co directo internacional. Claro. Eh, puedes personalizar tus tazas de equipo de fútbol, diseño en, en particular, los llaveros <coughs> también, los relojes. Vemos ahí al Lautaro de Wynn, eh, que tuvo un gran programa ayer, así que eh, no se olvide visitar a Newble Print en el Instagram, arroba NublePrint. Bueno, y por supuesto, seguimos. Eh, no, si sé, yo entendía al profe Manu, porque ahora vamos con nuestro amigo Josman D. de Barber Shop. Ahora está en inglés. A quien pueden encontrar a través de las redes sociales en Instagram como arroba de guión bajo, Josh, guión bajo barber guión bajo shop O contactarlo al más 569 41 44 14 1437 Porque todavía no está en su local, está haciendo domicilios todavía, producto de, de la pandemia, etcétera, etcétera. Así que consulta su disponibilidad sus horarios, te reitero el número más 129 4144 14 37. en mitad de invierno pero nunca en mal momento para andar bien arreglado bien aperado y por supuesto a pesar de la mascarilla andar con un estilo completamente fino con nuestro amigo Josman de The Barber Shop. Muchas gracias poetas sí, y pasamos a ABDX Professional. Ya, no me fue, me fue al otro lado, ya. ABDX Professional porque el ejercicio no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mente con actitud, y con ABDX Professional lo puedes hacer con el mejor estilo. Las camisetas con, la, con los mejores diseños, mayor comodidad y mucha, digamos. Eh, es que ya dije estilo, y no encuentro otra palabra que pueda adornar más. Mucho elegancia ¿Confort? para hacer deporte, ¿sí? Mucha elegancia para poder practicar En ABDX ¿Dónde puedes adquirir esta indumentaria Tan eh, agradable, tan cómoda? En las redes sociales En, en el Instagram Arroba ABDX-Profesional Repito por si no lo alcanzaste a tomar nota No alcanzaste a tomar el apunte Arroba ABDX-Profesional En Instagram y en el Whatsapp Las puedes eh, contactar Hacer tu cotización al 951-9592 90. Repito el número por lo mismo de recién Más 56951959290 Con ABDX profesional puedes tener excusas o resultados Pero no ambos Y eso fueron nuestra tanda de, de auspiciadores <risa> colaboradores Que hacen posible este hermoso programa de Ataque Directo ¿Cómo van la, las redes sociales, Nico? ¿Cómo va la, la recepción que hemos tenido tras este parón? Como lo dicen en España Sí, ya están activas eh, Alonso Cavala, mandarle un saludo que dice, quedan 10 días para ver al Cóndor eh, un, sa un saludo para ahí a la gente de Trasandino que hoy estuvo jugando un amistoso nos agradecería si es que tiene el resultado ahí claro, Alonso tirando sí. orejas para el community manager de Trasandino porque no ha puesto el resultado claro, jugaron uh -huh. contra la, la juvenil de Colo Colo eh, no subían el resultado ahí eh, entrenador Víctor Toledo que coloca. Saludos muchachos. Falta poco para que comience la realidad de la Tercera División. Éxitos. Un saludo ahí al profe, Saludos profe Pedro Vicencio que coloca. Hay estadios que no cumplen los estándares y los autorizan igual. Lo que decía Poeta y dice Estadio Santiago Bueras autorizado. Buen datito No. Sí. sí es Bueras de my, Santiago Bueras de my oh, my la, ¿La cara de sorpresa de Poeta? <risa> ¿O no? Esto no lo esperábamos. ¿no? ¿Pero por qué bueno? ¿Cómo? ¿Cómo? Noticia, ¿de último ¿Cómo? último minuto. minuto ¿Cómo, cómo, Santiago Buenas? ¿Cómo? Si ese estadio hay que hacerlo de nuevo uh -huh. <risa> Bueno, ahí después le vamos eh, Después de los pues... comentarios Le pedimos su informe Digamos arqui de, de arquitectura Y de, digamos De planificación vial Y todo eso Señor Poeta <risa> Bueno ¿Planificación eh... vial? Pero si es si un estadio ¿No es de Fórmula 1? <risa> y los accesos o, o la gente llega en helicóptero no pues mandarle un saludo a Fakir también que coloca saludos muchachos un saludo ahí a Fakir al Big Boss Big Boss Sol Tobar que coloca saludos a todos León, Nico, Poeta y amor para el profesor Manuel Sánchez el gran entrenador de fútbol chileno y quien sabe fuera del país gracias. éxito gracias tipo N bueno y Alonso que nos dice jugaron contra Colo Colo pero no sabe el resultado well. yes estamos, estamos vale. claro trasandino de los Andes eh, que se ha preparado bien eh, digamos eh, eso fue muy importante también la gestión quizás poder una mano ahí conocida para poder hacer el partido con colo colo no sé puede Puede que sí, puede que no. No, te, no tengo dudas. Eh, no tengo pruebas, tampoco dudas. <risa> y seguimos con este, el quinto meme que mencionamos. ¿sí? Yes, y, y también eh, otro, otro equipo que recibe la aprobación de su nuevo estadio. Es, el, es la escuela eh, esa EFC con Chalí. Recibe la aprobación. No me acuerdo la sigla, así que por eso lo mito Y también, miren, este es un estadio también que ya se ve bastante eh, bonito. Bonito, bonito, la bonito la para nacional. la revista. Sí, no, quedó bien bien bueno este estadio de, de la comuna de Conchalínico. Eh, ¿Lo conocía? ¿Ha jugado ahí? ¿Ha tenido la posibilidad de, de visitarlo? Eh, no, no, la verdad que no, porque es un estadio nuevo, es eh, un estadio que estaba en construcción, eh, uh -huh. que iba bastante bonito. Eh, recordar que Conchalí hacía de local en un estadio que estaba, que era bien pequeño, era algo parecido a, a, al, a la cancha de Macul, ya. Eh, en cuanto a dimensiones. Eh, contento, eh, feliz de que tengan estadio nuevo y que sea... En esta división en la cual se, se puede inaugurar. Sí, muy bonitas las butacas, el, la, el techo, en caso de, del verano, de cuando si es que cae lluvia, también la pista atlética, que también eso nos no abre el abanico de que van a practicar hartos de deportes ahí. Claro. Salto largo, mira, se ve también ahí la. Competencias nacionales. Competencias, también. claro, muy importante fomentar el deporte, que no solamente es fútbol, sino que también hay una gama amplia de, de deportes. Atrás del arco hay un globito, que no es el señor eh, PF que tiene poeta. <risa> Pero sí, es muy bonito, me gustó bastante. Incluso tiene como aire a estadio, así como al, al, al de Talca, fiscal de Talca. Claro. Poeta, ¿qué le parece esta esta condición esta que tenemos para Conchelí? No, me, a mí me, me encantó el Chicago Stadium, la verdad. Sí. No, no, no, No, pero no, es que estamos, porque todos sabemos que era el alcalde de, de Conchalí, pero no, pero ya hablando en serio, la verdad es que está está aparentemente bien hecho. Yo tampoco solamente lo he visto por fuera y la verdad es que se ve muy bien ahora con las fotos que, que estamos viendo en el en el programa. Se nota que, que hay un trabajo de inversión en lo deportivo que le puede traer eh, beneficios a un Conchalí que lo mencionaba. Nicolás eh, estaba jugando, si no me equivoco, en... Una, bueno, era cancha, se le mencionaba como, como, como estadio. Eh, una cancha que fue donde jugaba Recoleta cuando estaba en tercera B y tercera A, si no me equivoco, durante el año 2015-2016, o tal vez 2014-2015, no, no me acuerdo bien. Pero 2015 fijo. Pero me parece que estaba ahí. no Ahí era donde estaba jugando. No, era otro, porque en el que hacía de local Recoleta era el estadio Chacabuco. El ah, sí, sí, es donde estaba. Sí. Pues, siempre se me olvidaba esa sí, calle exacto. grande. No era lo mismo. Independencia, ¿no? No, no eh, Zapadores. Con... Zapadores. Cerca, ah, de Zapadores. cerca de Zapadores. Ya. Ah, ya lo enseñé. En Rico, ya. Pensaba que iba a sí. Después pasaron Leones. Sí. Ah, ya. Bueno, leones? Pero, pero, pero al menos van a. Te... Es como el sueño de la casa propia. Que eso es lo, que eso es lo, lo más importante, pero de verdad destacar el tema de lo que mencionábamos. O sea. Eh, lo decía el propio Manu, uh -huh. tiene pistas pista recortadas o sea, para, para muchos deportes. o sea Se nota que el foco del, de la municipalidad es seguir fomentando el, el deporte y la actividad física. Así que aplauso solamente a Conchalí y que bueno que vayan a ser de local en ese bonito estadio. Sí, muy bonito estadio y vamos a irnos uno, unos kilómetros más abajo a una ciudad que tiene a un polo futbolístico de Chile que tiene hartos clubes, que es la octava región. Eh, y es el club naval de Talcahuano que... Quiere volver a disputar la tercera vez. Uh -huh. Tuvo ahí por ahí unos problemas, estuvo medio complicado, pero es un equipo, digamos, de los tradicionales de Chile, que eh, muy, eh, digamos, de manera lastimosa no ha podido su sustentarse en el tiempo. Pero, claro, o sea, está Guachipato, uh -huh. Naval, Fernández Vial. Deporte Concepción, entonces la U de Conce, entonces es un foco eh, en la zona de, del Biobío, eh, Tachi, es el, el Ñublense también, un poco más por allá, uh -huh. que, que genera harto fútbol. Eh, un, también es una zona que tiene alta densidad de población, entonces pueden salir buenos talentos, buenos prospectos de jugadores, entonces es, muy, es una noticia buena de que el club naval de Talcahuano quiera volver, quiera... Eh, retomar sus actividades porque también es un digamos es una vitrina más para los muchachos de la zona Sí, pero es, es bastante complicado porque bueno, ahora no sabemos lo que va a pasar porque habían dicho que participaban 16, 24, vamos a ver si es que el próximo año se va a reducir o no la los cupos porque si es que ya se, retro, ya se echaron para atrás con esto eh, quizás si es que el campeonato sale bien eh, me, no van a seguir con la palabra de menos equipo, entonces puede ahí abrírsele una posibilidad, pero eh, claramente los que van a tener la, la primera opción de participar el próximo año, van a ser los clubes que eh, van a participar este año, claro entonces eh, por ahí es bastante complicado desde que, pero bueno, la ilusión es lo último que se pierde por ahí se si dice Sí, José Ángel O sea, esperemos que, que participe, lamentable la situación de de Naval, donde bueno, la, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? donde esto, está metido el Guatón Vergara hasta acá? Amigos de Martinoza, por lo demás, se conocieron en la quiebre de Colo-Colo, para variar, pero, pero la verdad es que es un tema súper delicado, insisto, ojalá que participe y, y la verdad es que le, que le quiten las garras a este equipo tal como pasó con Linares, donde estuvo Gabriel artigue otra vez el Guatón Vergara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero que ya los lo dejen en paz, la verdad es que lo único que queremos es que los dejen en paz, ¿para qué? Por, el, por la gente y por sus jugadores. Que al final es a lo, que, a lo que se deben los clubes no a las pretensiones personales que lo hemos hablado muchísimas veces, si vuelve bienvenido, la verdad es que lo, lo decía el propio Manuel, es uno de los tradicionales del fútbol chileno, o sea, de verdad que vuelva pero sin las gafas de estos cánceres del fútbol solamente que vuelva eso, eso es lo único que hay que agregar, que vuelva pero que vuelva limpio Exactamente Oye, hablando de, de los tradicionales del fútbol Me va a salir un poquito de la bauta Perdóneme, señor León Dale, dale eh, Que me da pena ver la situación de Cobreloa De verdad, en primera vez Ya hace más de 5 o 6 años eh, no, no no, no repunta Ahora ya, ya ni siquiera pelea la primera vez Sino que está peleando los puestos de abajo Le, Quizás hasta en algún momento Ojalá no pase Pueda bajar a segunda profesional Y si llegase a llegar a tercera Prácticamente yo creo que eh, Desaparece el club Entonces es súper... Eh, delicada la situación de Cobreloa, es muy triste y esperemos que sí. eh, se puedan tomar un, un rumbo, digamos, más importante para que pueda volver a ser el Cobreloa eh, que todos conocimos en algún momento, el finalista de la Copa de Libertadores, el que estuvo 20, más de 20 años invicto con Colo Colo en Calama, el que ganaba todo, el que tenía el goleador del mundo. Entonces, eh, eso, un saludo para la gente de Calama y a todos los hinchas de los zorros del desierto. Y también... Sí, profe, diga. Eh, sí, sol solamente a agregar que es, es también producto de lo mismo, de, de malas gestiones, gente que se quiso robar el club, no, no me acuerdo cómo se llama este, este personaje, un uno que falleció, que tiene que estar ahí, lo tiene que estar revolviendo con en su arqueta, no, no me acuerdo cómo se llama. Yo creo que, pero... que sé, creo que sé pero no me puedo acordar en este momento. GM las iniciales. Pero... ¿Ah? GM las iniciales? General Motors. Claro. Nos vamos a tener que pasar factura ahí por todas las marcas que hemos mencionado, pero, pero la verdad es que no no no no, no la verdad no, no me acuerdo pero, pero es el tema de las pretensiones personales y eso es lo que finalmente destruye los clubes y al final, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Las sociedades anónimas deportivas no son un mal proyecto, las personas que se vinculan a ellos son los que son el verdadero cáncer del fútbol, si no pregunten a Santiago Wanderers Sí, y también eh, Don Reinaldo, más conocido como Chocobanta Otro cáncer, Uf. Oh, eh, vuelve y se transforma en accionista mayoritario de Santiago Wander. Esperemos por el tiene, bien del. Tiene conflicto de interés, eh. ojo. Es, ojo, ¿sí? Chocopanda de... está en sí, porque sí, es dueño del, es dueño ojo. del inmobiliario y ahora va a ser dueño de la sociedad. Ajá. Mira, hay, hay tema, hay tema. Yo creo que va a tener que ir alguna entidad fiscalizadora a esa esa adquisición. Y volvemos a lo que nos corresponde, a lo que nos compete, que es la tercera división, que es Ranco y Osorno están esperando el inicio, este retorno que como decía Alonso. Eh, Cabala, un saludo para los Andes también estuve el fin de semana ya disfrutando el día de la niñez, eh, quedan 10 días para el retorno de la tercera división y ya estos clubes del sur eh, que es un grupo digamos eh, bastante entretenido, bastante interesante, están esperando ansiosamente este regreso del fútbol. Claro, son dos clubes que, que invirtieron mucho en, eh, en sus plantillas eh, bueno, un cuadro de rango que mantuvo muy pocos jugadores del del campeonato pasado eh, con la salida del Profe ahí se fueron bastantes eh, por ahí me contaba mi amigo que Matus, que era uno de sus jugadores que llevaba muchos años ahí se fue a Malleco Unido eh, pero, pero claro, son clubes que invirtieron mucho y que tienen muchas pretensiones, muchas ambiciones un rango que, que pretendía este año que pasó haber ascendido, eh, haber hecho la, la gran hazaña y y bueno, este año van con todo, al igual que Osorno, que, que se reestructuró completamente y, y también quiere pelear con de la mano del profe ahí. Esperemos eh, que, sí. que sea un gran año para ambos equipos. José Ángel, ¿cuál es su análisis de estos clubes y de la zona sur completa? A ver, o sea, la, o sea, la zona sur, siempre hemos dicho, es un grupo muy complicado, lo dice el historial. Pero la verdad es que también adhiriendo a lo que decía Nicolás, Osorno es un equipo que siempre da la nota. En los torneos que sea Siempre da la nota En, en cuanto a la competitividad yo un arranco que también eh, había pasado un poco por aguas turbulentas Pero al en final encontró la quietud al, al final del tancurso Antes de empezar el torneo Y eso también se, se agradece un poco porque le hace mal al, a un club Estar bajo, bajo esa incertidumbre de cómo va a afrontar el torneo De hecho, eh, lo, lo decíamos en, en algunos programas anteriores Era muy difícil de la continuidad incluso de la institución, pero logra encontrar esta luz, eh, eh, hace esta reestructuración, y la verdad es que yo personalmente, saben que desde que estábamos en dominación, que, que vengo diciendo de ranco que, que venía apoyándolo, no porque, porque sea de allá, no, no, de, de hecho ni siquiera tengo familiares por allá, y esa es la verdad, pero es un, un equipo que, la verdad siempre me llamó la atención, y la verdad es que siempre voy a estar atento de lo que haga, y es un equipo que... A pesar de que dijeron que era, entre comillas, una adivinanza, le puse mis fichitas y, y cumplió y la verdad es que espero, espero seguir bajo esa senda, tanto en lo personal y también supongo que los hinchas quieren ir por, por el mismo camino. Sí, todavía recuerdo cuando el poeta viajó allá, que, que lo querían raptar, se, se, se, desapareció como tres días por allá. <risa> oh, ¿verdad? Sí, sí, sí, cuando ascendieron, cuando ascendió ah, Rodelindo anduvo por allá... Sí, bueno. tiene no, buena... no, no, no, no, no desaparecí, de hecho fue pero el lunes hacer pro programa en otro, en otro lado que hacía un, un, un matinal al mediodía ah, ah, en, sí. fue... no, si no, si no desaparecí, a, bueno, aparte la, la productora y ópera, que nos trató como el orto, pero bueno <risa> Fue a pitutear, digamos pero, no desapareció, pero, pero se, se puso la capa de invisibilidad Exacto, saludos a, a ópera, mala gestión por lo demás, sería. Sí, bueno eh, Saludos, un saludo muy cariñoso. Otra marca más que mencionamos, gracias. Con, con, con, conocí conocí a muy buenas personas, sí. muy buenos profesionales. El, el, el gerente general UNASCO, pero UNASCO. Sí, bueno, eh, sí, eh, recordar también que, bueno, Osorno eh, se reforzó con el Profe Lunari, que lo tuvimos acá en el ataque directo eh, hace un hartos meses ya, en verdad. Eh, fue un gran invitado, un gran capítulo tuvo mucha sintonía, nos explicaba el proyecto lo que estaban buscando, recién estaban conformando el plantel en aquel entonces y eh, bueno, está, eh, está Osorno, que es, digamos es un, es un reducto siempre complicado el estadio eh, también es muy es, bueno, se va a jugar sin público eventualmente pero cuando hay público es, no digamos, sabe, es, es, es una caldera, es, es bien, bien fuerte el, el estadio de Osorno, y también en la zona sur tenemos al nuevo Lottachuaier eh, sí. hay harto equipo más. en Mayeco también está en la zona sur sí pero es tercera vez tercera, tercera vez, ya. vez perdón claro. me equivoqué sí pero está eh, mandando un saludo ¿Tipo? ahí a, a Manita Deporte Rengo que está Rengo siendo... Pilmawe. Pilmawe de, de Villarrica claro sí. claro, claro que, mire que le quería hay una pregunta de Matías Tomás que dice ¿cuáles son los equipos favoritos para subir a tercera? ahí sí Mayeco ¿fichitas para Mayeco? sí sí eh, bueno lo que he conversado con mi amigo eh... ...el proyecto de ellos... ...bueno, también estuvimos invitados aquí... hace un, ...el año pasado me parece... ...a principio de año... Eh, ...al presidente Mayeco... ...que él pretendía llevarlo nuevamente... ...al club... Eh, a, a, la, ...a la División de Honor... Eh, ...un club que, que... tiene grandes aspiraciones para este año... Eh, ...tiene bastantes contrataciones... ...y bueno... Eh, ...me contaba mi amigo que su, su... ...los reductos que tiene ahí... ...todos de primer nivel... Eh, tienen también una casa para los jugadores que no sean del de la, de la comuna eh, para que no, no rompan la burbuja sanitaria ni nada, entonces se han, se han preocupado de cada detalle ya, entonces creo que sí hay que ponerle su fichita ahí a Mayeco. Sí, también a Deportes Pinsky, como lo comentaba al principio del capítulo, estaba hablando en la tarde con el señor Kerry Molina, gerente deportivo del club, y me comentaba que obviamente el proyecto que tienen ellos igual si vale, es, es bonito e interesante porque eh, se, nos, se nos tuvimos ahí en unas conversaciones respecto a poder jugar un partido amistoso con el Club Atlético Central, que es el club en el cual yo trabajo, que somos una academia. Nosotros, es, digamos, es un club que nos especializamos en la formación de jugadores para poder insertar en el alto rendimiento. Y, y en esta conversación se me dice que, la, como la, la postura de Pirque, muchas veces también es, es hacer partidos de preparación contra este tipo de academias para poder captar jugadores. Claro. Porque muchas veces jugar contra eh, rivales de tercera división, que si bien es bueno para la preparación, eh, no sirve de vitrina no pueden ir a, a ver, quizás pueden contactar a algún jugador, entonces ese foco que le están dando de inclusión también para esta academia es muy importante, así que le mandamos saludo a la gente de Pirque y esperar que también puedan tener una muy buena campaña para el trabajo que están haciendo Sí, bueno, eh, aquí en la, zona, en la zona centro uno que, que siempre es un candidato y, y nunca ratifica es eh, La Granja Deportes de La Granja, que, que es un gran club que tiene grandes jugadores siempre, pero siempre les, fal siempre les falta algo en las instancias decisivas. Bueno, el mismo Atlético, eh, perdón, eh, Atlético, Oriente, Oriente, Atlético claro. Oriente, también pues. que, que también es un club que, que quiere dar que hablar este año. Hay, hay bastantes equipos en realidad que... Bueno, y para el lado del norte, eh, eh, Unión Compañía, eh, el equipo de la gente de Ovalle, entonces sí, hay bastantes clubes que, que pueden dar que hablar este año. Sí, eh, José Ángel, ¿qué nos puede comentar respecto de, de esta, digamos... <risa> este sorteo que estamos, estamos esperando, quedan prácticamente una hora con 13 minutos para, para el sorteo, la ratificación de los equipos y todas la, las novedades de la tercera vez. A ver, o sea, más que nada yo estoy, lo que estoy atento en cuanto al sorteo es el tema de cómo van a ser el, el formato, o sea, si se ratifica el tema de, de estos grupos de 5 y uno de 4, qué asco, pero, pero solamente eso de ahí a ver el tema de, de lo que pueden hacer los... Los clubes, la verdad es que no me quiero guiar tanto por los nombres, porque, si bien es cierto, no tuvieron acción el año pasado en cuanto a la tercera B, entonces te puede hacer un abanico nuevo de jugadores para prácticamente todos los equipos, sí. considerando, por lo demás, que nunca tuvimos una respuesta clara, ni siquiera satisfactoria, por parte de ANFA, en cuanto al tema de la inclusión de los jugadores que no pudieron participar. Entonces, la verdad es que quiero hacerle espera, al menos dejar pasar una o dos fechas de cómo se mueven los equipos en la tercera vez y de ahí dar una un, un análisis más acabado, porque te insisto, con todo lo que ha pasado de los jugadores que no, no han podido participar y que ya no pudieron ni siquiera despedirse de sus clubes, eh, la verdad es que te puede, insisto, dar esta, esta ventana de que prácticamente van a haber muchos planteles nuevos. Entonces, guiarnos solamente por el nombre la verdad sería un poquito irresponsable porque no estaríamos viendo tampoco el tema de lo que es, es el trabajo más a largo plazo e incluso mediano plazo ¿Poeta, pero tú tienes eh, alguna noción de los clubes, de los 24 clubes que van a participar o algo así? Mira, lo que, lo que yo tengo hasta ahora es que eventualmente eventualmente no, no es 100% confirmado por lo demás es que Naval no estaría participando que sería uno de los afectados de los 26 mm. el otro, no tengo idea Eso, ya ya es la verdad pero de ahí en más de cuáles son los clubes que participarían la verdad es que sí, pero no los puedo nombrar <risa> solamente puedo decir lo de Naval y, y me disculpo con, con la gente la, la verdad, pero no puedo hacer una alusión más allá porque no, no, se, no se me permite si no van a cachar al tiro quién es la persona que me está informando y no es la idea. La verdad es que siga la cacería de brujas por parte de ANFA para saber quién es la persona que, que me proporciona información. Bueno, eh, eh, gran punto el que decías tu poeta en cuanto a los jugadores que, que no han visto acción y que ya están cumpliendo su edad, porque por ejemplo eh, un amigo aquí de, de, de un club de, de Santiago me comentaba que dentro de, del plantel que tienen ellos... Eh, hay alrededor de 12 jugadores que son cupos entonces Uf. están esperando la decisión de si participan o no participan y ahí recién van a tener que tomar la decisión de cuáles van a ser los que van a dejar y los que se van a tener que ir lamentablemente por el tema del de límite de edad claro, en teoría debiese resolver, eh, ¿Sí? se debiese resolver todos esos puntos en la reunión que, que comienza ya en breve y esperemos que, que salga un, un Digamos noticias positivas A Poeta lo veo gesticulando de una manera Que no está muy convencido Pero obviamente lo dice desde la experiencia Sí, porque eh, ya digamos el eh, Poeta es un hombre de Ya con, con recorrido Tiene, tiene muchas Muchas redes de contacto ahí Y principalmente la experiencia en la, en la zona Entonces eh, eh, Yo quiero, quiero, quiero pensar bien Quiero esperar de que se haga una una, digamos, un sorteo o una organización eh, buena, porque obviamente esto también repercute para los, para los muchachos. Ahora, ojalá se pueda eh, el tema de los cupos, quizá ampliar un poquito la edad de los que no pudieron participar el año pasado, porque eh, lo hablamos al principio, tuvimos a dos jugadores que hicieron una carta, eh, que presentaron el tema de los que, de poder, se dé esa opción de los que tuvieron, eh, quedaron fuera en la. en la pandemia. Entonces, podría, pónganse la mano en el corazón, de verdad se puede hacer algo, se puede, eh, se puede, digamos, dar la oportunidad, muchachos, que es, que es, digamos, es su última opción de poder mostrarse y tener esa vitrina. Eh, ¿Cómo está la redes sociales, Nico? Eh, bueno, Pedro Vicencio, que le decía, poeta, que estaba equivocado en cuanto a la infraestructura de Maipú, le decía que se fuera a dar una vuelta por ahí, por el estadio. Uf. Ajá. Para al, el carro. Al, al, sac, Sacaron los containers que estaban para el lado de los camarines. Tenían unos peluches ahí, ¿no? Claro. No, no, no sé. No, no sé. No, pero, pero al menos... Eh, a ver, la hagamos el, el recuento. A ver, sí, es cierto. Hace, hace tiempo que no voy, pero la galería, la que estaba para el lado cordillera, la estaban arreglando. Seguramente ya tiene que haber terminado. El tema de lo que es el sector preferencial, por así llamarlo... Eh, la verdad es que las casetas siguen da, dejando mucho que desear, es, son casetas donde no caben más de dos personas, son muy estrechas, no tienen es, es, re, prácticamente respiradero, vas en el verano y es un infierno, y la verdad es que tampoco cumple con el distanciamiento social, o sea, es, es muy escaso, es, es, Cabrán 75, 90 personas, tal vez 100 en, en ese espacio, entonces yo me refiero a ese, a ese sector ahora, si remodelamos también el sector de, lo, de los camarines de los árbitros, que también era un lugar muy estrecho, puede ser porque habían, a, varios, habían dos o tres camarines más, donde eh, habían dos, si no me equivoco, donde se ocupaban para guardar cosas, y además que el acceso vehicular, que fue lo que mencionaba el profe Manuel anteriormente, el acceso principal es por el lado de eh, ah, siempre se me olvida la calle donde está el templo bueno, pero la calle principal, donde está que se llega derechito al, al templo motivo de la Cinco abril, es mientras, Claro. Mientras que por el lado trasero prácticamente esa, esa nos ocupa como acceso de gente. De hecho, a veces siquiera eh, permiten el acceso de, la de las ambulancias y de los vehículos de carabineros. De hecho, la última vez que fui, lo, los vehículos de carabineros entraban por el acceso principal. Ahora sí, si cambiaron todas esas cositas que, que he estado nombrando, porque la verdad hace por lo menos... 14, 16 meses que no, que no me he dado Una vuelta por allá, debido a la pandemia Obviamente, eh, puede ser Que esté cambiado, ahora, si es por el pasto Era totalmente arreglable Porque no estaba tan mal, tenía un par De champitas, pero era, pero era completamente Arreglable, pero si hablamos del tema 100% Estructural, se arreglaron el problema De la galería, que insisto, lo estaba en remodelación La última vez que fui, que de hecho No fui para, para un partido Fui para Para una ¿Cómo se, para una, oh, ¿cómo se llaman estas...? Se Amistoso. me olvidó el, el nombre, pero era una, una, era una expo de anime. Ah, ahí y es, el expo la Expo La Comic -Con. Debe ser la Expo claro. o el Anime vale, Invention. Claro, una así. claro al, algo así y bueno, bueno. ahí fui y, ya, y aproveché Unico de dar un vistazo. Sobre. Y al final uno como hombre de, de fútbol igual le da un vistazo porque está al lado. Pero, pero estaba bastante avanzado. me y Insisto, no sé si lo habrán terminado. Pero aparte están todas las otras cosas que mencioné. Que no son menores. Porque claro, los camarines en cierta parte sí cumple, tendrían que aplicar un par de containers porque si bien son un poco amplios no dan 100% para las exigencias del protocolo sanitario tenemos que ser honestos al respecto entonces si se arreglaron todo ese tipo de cosas, claro está, pero la verdad es que sinceramente en ese momento estaba bastante lejos todavía y dudo que bajo la gestión de la, de la última alcaldesa se haya mejorado porque la verdad es que no estaba muy atenta al deporte Sí, eh, quiero también eh, la lógica de lo expuesto por, por el señor José Ángel, poeta del relato. Eh, claro, el tema de que el estadio esté, digamos, eh, validado, puede ser en gran parte a que no hay público. Entonces basta que tenga un camarín, basta que tenga eh, eh, la cancha en buen estado, eh, un buen acceso para los clubes y sería, o sea, incluso incluso teniendo el, el problema de la de las casetas que dice Poeta que sean bastante estrechas o sea, hay, hay que, insisto, estos esto son como la, cuando tú postulas a un trabajo digamos estatal, que te ponderan según tus competencias, entonces en nivel en estado de cancha puedes tener un 1, pero si en todos los demás tienes un 7, o la escala que utilicen eh, puede que sea aprobado y al final eh, es aceptado por el protocolo eh, pero insisto, es una cosa que sí habría que analizar el estado del estado y verlo presencialmente si el amigo dice que está eh, el sí, señor el amigo Pedro Pedro Vicencio eh, si él nos comenta que está bueno eh, perfectamente ¿por qué no creerle si él sobre todo si debe ser de la zona se asume ahora yo tengo una duda también para el señor poeta eh, de qué fue su cosplay para aquella ocasión <risa> no yo no hago yo no hago cosplay me, me gusta el anime las series etcétera etcétera pero no hago cosplay Ah, ya. Fui, fui no, más, más que nada porque tenía justo días libre. Me lo, me lo Así que fui, sí, como... fui a dar una, una, a dar una vuelta, a, a, a dar una clase de videojuegos retro, etcétera, Enseñarle a los jóvenes cómo se, cómo se jugaban los juegos difíciles. Que ahora lloran que los matan en el, en el Free Fire y jugar contra solo era... Sí. <risa> <mismo> era sí. <risa> el Pero... Pero, pero, pero más que nada eso, no, yo no, no hago cosplay, la, la verdad. Y creo ah, que no haría. Yo pensaba que María, era, ¿no? y, fue vestido de señor PF o de Donoso. <ríe> no, no, no, me, menos de, de PF, ¿no? No. No, no que voy vestido de señor Pf y qué tendría que hacerle un tepaseo a toda la gente? No, ah, no, ah. no po, de atajar penales, pues. No, pero no, es mejor el, el movimiento especial de, de ese, de ese corporio, el te paseo. Esa esa, esa esa particular, digamos, foto. Eh, bueno, también en el, el Mauricio Alejandro Pérez nos pregunta por Deporte Rancagua, que dice que es una muy buena institución, Nico. ¿Qué sabe usted de, de, de aquel club? Bueno, eh, es Manita. Manita. Manita. Manita. Bueno, Manita, él, Manita. él se maneja más allá en el tema de, Perdón, Manitas, que lo está, conozco por Manita. Está dentro de, de, de la zona, entonces, si él dice que que es una buena institución que se ha reforzado bien sí, por lo que yo he visto en sus redes sociales es una institución que se ha tomado las cosas bastante en serio por ahí ha presentado bueno, el campeonato pasado tenía mucha gente muchas contrataciones nuevas entonces si él dice que, que es una hay que ponerle ojo habrá que ponerle ojo si es que, si es que participa ¿no? si, si lo dice Manita eh, hay que considerarlo de manera totalmente seria. ¿Algún otro comentario también? Bueno, eh, don Pedro es el director deportivo y cultural Maipú. Eh, dice que eh, entre las cosas nuevas que hay en, en la cancha, dice que hay, hay cuatro camarines, más la sala COVID. Toda la, galería, toda la galería está habilitada, tiene gimnasio nuevo, bueno. baños nuevos. Y la cancha está buena, dice. Ah, no, sí, el gimnasio, este, el gimnasio está excelente, eso sí. ya Así que eso. Pero es que, está bueno, fuera, y... pero es que para mí está fuera del estadio el de gimnasio, por eso no lo contemos. Bueno, y Manita nos dice, ojo, tema sanitario tiene que tener dos camarines separados y otro de árbitro es obligación. Sí, ese es un tema que lo hablábamos hace un par de capítulos atrás que, claro, efectivamente el tema de los camarines complicaba a muchos equipos de, de esta categoría porque, digamos, la infraestructura con suerte le alcanzaba, y o sea, digo con suerte, no de una manera despectiva, al contrario, o sea, es un gran mérito que puedan tener un estadio de una cancha propia, o sea, mi equipo no tiene estadio, así que... Es que es que la gran mayoría de los, de los estadios que ocupan eh, son municipales, entonces tienen todos como la misma infraestructura, o sea, sí. los camarines y Entonces, eso. eso es un gran es un gran detalle, también las casetas que varios estadios ni siquiera tienen, pero eso es adaptable, obviamente. Claro. Eh, no, eh, insisto, o sea, eh, no se trata de buscarle a la Quinta al gato, simplemente hacer un análisis, digamos, un poquito más acabado, un poco más... Eh, sensato, eh, objetivo también, sin, sin intención de desmerecer o, o tirar para abajo los tra el trabajo que hace la gente que trabaja en, en, en torno al, al alrededor de, de, de los estadios de los clubes, y también Manita dice que Rengo no puede jugar de local en Municipal de Rengo por tema de camarines, es lo que justamente estábamos Exacto. viendo, o sea, no, está la, no están con las separaciones como... no hay para árbitros, entonces es que, el, el... es que son chiquititos los camarines toda la vida, han sido chiquititos los camarines de Rengo ¿Refo ¿reformularon la galería? Sí y quedó maravillosa. Las casetas, bueno, ahí manita, me podrá dar mayores palabras, la verdad es que son aptas para hacer transmisión. No es lo idóneo, pero son aptas. Al menos para poder hacer transmisiones quedó bonito, pero la verdad es que siempre se preocuparon de los camarines y ahora le está pasando la cuenta lamentablemente. Sí, eh, bueno, eh, claro, eh, que en algún en algún momento, digamos que todo tiende al equilibrio, porque claro, o sea, antes eh, pre pandemia, digamos, no el camarín bastaba con tenerlo limpio y bastaba. Ahora ya esta pandemia nos ha enseñado a todos a, a poder tener Ay, sí. ciertos, digamos, hábitos y ciertas eh, como digamos eh, manejo, ciertos cuidados. Esa era la palabra, ciertos cuidados para para poder evitar contagios de todo tipo, de todo tipo, o sea, claro. eh, si bien se dice, esto es un poquito, me, me alejo un poco del tema del fútbol, eh, es una, un planteamiento mío que puede estar equivocado, pero igual lo voy a expresar, es que eh, siempre se, se ha hablado que gracias al COVID no han habido resfriados comunes, pero eh, la práctica me dice a mí que el tema del resfriado común se evitaba lavándote las manos, Teniendo distancia social y usando mascarilla Entonces éramos unos, fuimos siempre unos cochinos Y por eso estábamos con gripe todo, todo el invierno Así que eso queda de lección para todos, obviamente Y vamos a la segunda tanda Antes, de... Manuel, me gustaría eh, hacer una información eh, Me acaba de contactarse eh, Gonzalito eh, Empataron a uno la doctora, con eh, sí, con... Sí, pero sí, yo, Manches, sí. Eh, Gonzalito no se lo adelante, po. oiga ¿Ya? Si sí, sí, sí, lo vamos, Uf, íbamos, íbamos, íbamos No, ya está mencionada. publicado en redes sociales. Así Ale, así no es posible. Sí, sí pues, lo, lo a comer. Nosotros lo teníamos en la pauta. Bueno, sí, lamentable. Es eh, una bueno, situación. Eh, en la pauta, claro. Hay que no. controlar la ansiedad. <risa> amigo, tomes un día de pan para controlar la ansiedad. Un bueno, hermanil. Bueno, claro, un hermanil. Ay, no, eh, Gonzalito, un abrazo. Eh, gracias por la, por la novedad. Ahora ¿Qué? sí, sponsors. Claro. Ahora sí, eh, José Ángel, poeta del relato, ¿qué nos trae? Bueno, yo tengo que hablarles de nuestros amigos de Agua Antu a quienes se encuentran en Instagram como agua.antu, te recordamos que tienen despacho gratis por todo Santiago que las recargas tienen un valor de 3.000 pesos y que desde 4 en adelante cada una tiene un valor de 2.500 pesos donde los puedes contactar más directamente y hacer tus pedidos al más 569-4555-6740 porque a pesar de que sea invierno está haciendo un poco de calor y hay que estar siempre bien adaptado como nuestro amigo Fakir, es mejor hacerlo con la mejor agua con nuestros amigos de agua Antu, te reitero no, no alcanzas a leer el, el que sea acá, acá abajo, sí, acá abajo, sí, ahí. no alcanzas a leer el que sea en instagram aqua.antu o directamente contáctalos al más 569 45 55 67 40 eh, Exactamente, y continuamos con nuestra tanda de auspiciadores y voy a citar al, eh, digamos, revolucionario Napoleón Bonaparte, que dice el café me resucita me causa un escozor, un carcoma singular, un dolor que no carece de placer, más me gusta entonces sufrir que no sufrir y me estoy refiriendo al café que lo puedes adquirir en Bazar Cafetero la mejor eh, línea de café de grano, café molido eh, tostado suave, tostado excelso lo digo más lento para no tener esos trabalenguas eh, <risa> y dónde los puedes adquirir en, en el Facebook y también en el Instagram. En Instagram Bazar.cafetero. En el Facebook va cafetero. Y también puedes hacer tus pedidos al WhatsApp al más cinco seis 4102. Puedes ahí escribir y que hacer tu pedido del café al más cinco seis 979554102. Eh, respecto de esa foto, digamos que he bajado por lo menos unos 5 kilos, así que debiesen cambiarla, sacarla de que Eh, eh, bueno, eh... Me mandarle un saludo a los amigos de Bazar Cafetero que la semana estuvieron trayéndonos y esperamos que pronto nos podamos sacar una foto delante y el después. Claro, ¿verdad? Claro. Se me había olvidado que teníamos unos, ca claro. unos cafetitos pendientes. Entonces, eh, lo puedes ver en el Bazar Cafetero, eh, arroba bazar.cafetero en el Instagram y en el Facebook, Bazar Cafetero. Recuerda, también puedes adquirir tus cuadros. Eh, eh, cuadros, digamos, de café de, de, de gran. del grano, el grano así puro, cosa de que si estáis muy urgidos lo rompí y, y listo. Así que va a ser cafetero los mejores cafés. Claro que eh, yo todas las veces digo lo mismo y, y soy muy reiterativo, pero acá en el, en el estudio si algún día vamos a poner vuelta a la cámara hay un cuadro que dice en caso de emergencia rompa el vidrio. Entonces eh, dan ganas de romperlo. Porque el, el, el olor que debe salir, el aroma es... Bastante agradable, mira aquí gracias a la producción que lo van a traer Mire broco es que, a usted le da muchas ganas de romper Mire, en caso de emergencia rompe el vidrio Y esto es cafecito de grano este, uh -huh. hasta, hasta tiene el aroma, mira, eso no es Chocapic, es café de grano. Así que muchas gracias a Bazar Cafetero por estos eh, hermosos eh, cuadros, también por los cafés que nos traen, chocolates y un montón de, digamos, de elementos eh, relacionados a esta... Digamos que es una tradición, una costumbre de tomar café, que es complementario al mate. Y protege el hígado graso, a la gente que tiene hígado graso, así que nunca está de mal tomar café. Eh, bueno, eh, continuando con nuestra hermosa pauta preparada por nuestro amigo León... Eh, hay una posibilidad eh, bastante concreta de que vengan árbitros desde Brasil a, a, al referato nacional. Eh, divide a los clubes, sí, eh, pero yo, como entrenador eh, de fútbol, quiero, digamos, hacer una, una, un énfasis en esta, a esta situación. Eh, que, no, no, que no quiero tampoco que, Bueno, tómenselo como quieran en realidad. Si es una opinión que puede sonar crítica, puede sonar eh, comentario. Eh, cada uno tiene la, la interpretación que quiere pero a mí me parece que el referato en Chile es, eh, se rige muy al pie de la letra digamos que los árbitros poco menos que el reglamento eh, aplican hasta la coma en los partidos y eso implica que baje el ritmo que se detenga mucho el partido entonces si uno ve, ve un fútbol digamos un partido de, de primera división que lo dan en los canales eh, el tiempo efectivo de juego es muy poco de los 90 minutos se juegan aproximadamente 45, 20 por cada equipo. Entonces, eso en gran parte se da a que los árbitros, al hacer el reglamento muy estricto, los jugadores tienden a magnificar las jugadas porque saben que les van a cobrar. Saben que, que, que, que pueden dejarse caer y van a tener la falta a su favor, el tiro libre indirecto. Entonces, o directo según corresponda. Entonces... Eh, Creo yo que eso, eso es una problemática que se viene dando porque los equipos chilenos van a competir a Argentina, van a competir el Uruguay y te toca un árbitro eh, uruguayo, te toca un árbitro argentino, te toca un árbitro brasilero y allá están acostumbrados que el juego fluya más. Entonces muchas veces, eh, eh, como están acostumbrados el futbolista chileno a, a dejarse caer eh, eh, la jugada del árbitro fuera no te la cobran y, te, y es, una, es un perjuicio para el equipo porque te puede pillar mal parado. Obviamente eh, los, eh, la Comisión Arbitral de Chile puso el grito en el cielo porque es como literalmente te vienen, eh, viene un extraño a tu casa. Eh, igual, digámoslo desde la perspectiva como profesionales, digamos, es como un poquito doloroso, como que ataca el ego. Pero yo, yo considero que sería una buena medida, al menos para probar esa continuidad en el juego. ¿Qué, qué crees, Nico? Bueno, eh, sí, sí, el, lo que tú dices es, es. Es cierto el tema de que se rigen por al pie de la letra y, y muchas veces eh, la gente que ha jugado fútbol sabe que, que la cosa no es tan así, porque eh, en la teoría, a la práctica son dos cosas diferentes pero la verdad que no sé si es que los árbitros brasileños sean los idones para venir a enseñarnos acá mm, o sea, igual digamos que si... El como lobby de Milá, de traer a árbitros brasileños por el tema que el peso que hay en la Conmebol quizás pueda, va por ahí también eh, le quiero mandar un saludo al profesor Hernán Godoy, Clavito Godoy que el otro día fue a ver el entrenamiento del club atlético central y justamente tocábamos este tema mm. de, de lo, del arbitraje, que muchas veces, claro, va, eh, como dice Nico que muchos árbitros no han jugado a fútbol y, y, y, y no necesariamente tiene que ser profesional, si a jugar en el barrio los domingos que ya te da un tema distinto y... y, y y eso influye, influye mucho porque el, el, el futbolista chileno es una mala costumbre que, que yo considero, que creo, y, y también con muchos colegas lo, eh, coincidimos en eso, que tiene que erradicarse el tema de magnificar mucho. Eh, lo dijo Poyet cuando llegó, cayó en lo mismo, se transformó en lo que quiso destruir. Pero es una noticia que, digamos, eh, al menos da una, da una digamos... Un lineamiento de lo que está lo que cree la NFP Porque también la NFP de, de la Comisión de Arbitraje Son entidades distintas O sea, el, el club, por ejemplo las, El Palestino que quiere hacer un reclamo La Serena que quiere hacer un reclamo La Universidad de Chile que hizo un reclamo al arbitraje Va para la Comisión de árbitros Pero esto es independiente de la NFP Entonces, claro, el, el arbitraje pueden decir Ya se pueden hacer los locos Y queda ahí, te toca el mismo árbitro y después, posteriormente, vas a, a, a la ANFP y te dicen, pero si este tema es de la comisión de árbitros, entonces como que ahí, digamos, como que se auto autoblindan cada uno, pero eh, esperemos que, obviamente, toda iniciativa, si es positiva y aporta, eh, yo creo que es buena. ¿Qué piensan? Eh, León, perdón. que eh, Me gustaría, sí, eh, yo pienso que los árbitros podrían, eh, a ver, bajo un punto de vista así como más... Más neutral, por así decirlo Me hubiese gustado que los árbitros brasileños Hubiesen hecho Así como cursos A los árbitros chilenos ¿Por qué no? Que, que se intercambien conocimiento Que intercambien información Que haya una especie de feedback Independiente de lo que de lo que se mencione Y que vayamos con un proceso así como más gradual Si es que después eh, Recibimos los árbitros chilenos Acá en Chile Pero esta medida igual es como radical no sé si es necesaria, necesariamente radical. Porque igual es como un cambio violento el que quiere emplearse. Eh, yo lo interpreto como un tirón de orejas. Sí, es un llamado sí, de atención de aquí a la China. Puede José. ser, pero como te decía... No sé si los brasileños sean los indicados para venir a enseñarnos. Es que el tema es que te van a hablar en portuñol, po. ¡Ew, ew! Está... ¡Cartado Amarelo! ¿Poeta? Uh. Sí, poeta, mire, la pieza. Ya se está sea, ya. A ver. A ver, es que, es, que, es que yo tengo dos visiones del, del tema A ver, si si no, si no vamos a traer eh, árbitros brasileños A dirigir acá Y si nos toca eh, Patricio los, los todos La verdad es que prefiero a Nicolás Gamboa por lejos Pero pero pero el tema es que A ver, si si lo que se busca Con el tema del arbitraje de traer los árbitros De brasileños Es eh, romper con el club del póker 2.0 Que también es un secreto a voces Bienvenido sea Esa es la verdad pero la verdad es que ¿Por qué? En base a lo que decía León Hacer cursos, oye, tenemos Un árbitro chileno Que está entre los tres mejores Del claro. continente, que claro. es Roberto Tobar claro. ¿Por qué él no le hace los cursos? ¿Por qué él No le da las directrices A ellos? Porque es bueno. verdad, sí eh, eh, Compran todo lo que magnifica el jugador chileno, también hay responsabilidad Compartida, obviamente, pero ¿Sabes qué? Más que el tema de que lo apliquen Tan al pie de la letra es que yo creo que hay un tema mucho más de fondo que es el tema de la comprensión lectora de las reglas del juego. Porque pasó, si no me equivoco, fue esta semana, este, o sea, este fin de semana que pasó, o el anterior, donde hubo un cobro en el bar de un posible penal, si no me equivoco, fue una posible tarjeta roja, y no me acuerdo quién, quién fue el, el árbitro, y va al bar, no había sacado la tarjeta roja, y después del bar va y pone una amarilla siendo completamente contrario al reglamento sí, Fue sí. Con esto es contrario al reglamento el bar es solamente para posibles penales expulsiones coles o, o, claro. eh, o cambiar sabe. una cartulina amarilla por roja por la violencia de la jugada las consecuencias como también lo dice el reglamento, pero no es para colocar cartulinas amarillas, entonces insisto, yo creo que hay un, un tema de falta de comprensión lectora en la interpretación del reglamento más que otra cosa y Vuelvo a, a ser majadero con el tema. Si vamos a traer a un Patricio Lustó, prefiero mil veces que haya un Nicolás Gamboa y que Roberto Tobar haga los cursos. Claro. Si es que hay que hacer cursos. Pero creo que es más un tema de comprensión lectora de los árbitros que otra cosa. Sí. Eh, bueno, también saludar al, al profesor roberto Monsalde, que a los entrenadores de fútbol te, a, nos, a, nos, a, te enseñan el ramo. Tienen el ramo de reglas del juego, que son las 17 reglas. Y claro, hay muchas reglas que, que es interpretativo al, al criterio que tiene cada, cada persona, cada individuo Y eso sabemos que cambia por el digamos, principio de individualidad biológica Cambia eh, entre cada intérprete Pero sí hay cosas que el VAR, digamos, eh, tiene que fomentar O tiene que haber quizá un acuerdo común Porque antes, antes de la era del VAR, eh, todas las manos en el área eran penales Independiente si la tenía pegada, media suelta, pero... Aunque igual habían casuales que me sí, metían fondeadas. Pero, que... pero digamos pero mm. que se entendía porque muchas veces el rigor de la jugada te, eh, no, no, no era apreciado. Mm. No, no te lo apreciabas. Entonces si tienes ahora una herramienta tecnológica que partamos por la base que también te hace perder un tiempo significativo, eh, ya tiene que haber... Un Solo cri... Sudamérica. Claro, tiene que haber un criterio eh, más, digamos, comunificado en cuanto a qué es eh, a, a la interpretación de las manos. Uh -huh. Porque si cualquier mano va a ser tomada como como infracción o como penal, digamos, porque las manos fuera del área no van a bar si es una mano penal, eh, también si van a hacer todos los rebotes como era la regla antigua, que se, tengo entendido, y, y todos saben que se cambió ahora, desde junio en adelante ya la no, va la, no cuenta esa mano casual, sino que vaya uh -huh. la mano con intención del desvío o que esté muy prolongada del cuerpo. Eh, pero aún así hay, hay De repente hay cobros que, que deja mucho que desear O sea, está el tema, por ejemplo que, que está, está como el, el, el, La disyuntiva, de si fue antes o después De que se empezara a aplicar el reglamento Por ejemplo, de la mano de Moreno Martins ah, En el penal de, de, claro. de Chile con Bolivia O el Chile Fuerte incluso eh, Es, es que, un caso legendario Es que claro, pero es que ahí eh, Ya, el, si, si fuera por VAR Esa mano la cobran ahora sí, sí eso porque sí. está, porque Siempre, está, está eh, impide pero también digamos que esa, esa acción de Roberto Bayo no era una, una jugada con, con riesgo de gol, claro. entonces también está esa interpretación, entonces uh -huh. podemos estar hablando 15 años de una mano y, y quizás no lleguemos a es jugada gris como decía el profesor Roberto y claro. entonces eh, es importante poder ver bien ese tema y que la tecnología sea en favor de la, del asunto el otro día en, en, en El Salvador eh, no hubo VAR no, no, no hubo bar en El Salvador en el partido con Palestino Y, y hubo una mano Que digamos no no, eh, es, es, Palestino se puede sentir perfectamente Perjudicado por, el, por, por aquella mano Entonces eh, También se está dando eh, Nos hemos dado cuenta con la infraestructura Del fútbol chileno Que no todos los estadios están aptos para tener el bar. ¿Y qué implica esto? Ustedes dirán Pero si es una, es una pones una caseta Y te, y te empiezas a tirar las líneas No, pues ahora, no. ahora sabemos que las líneas del VAR son movibles, son adaptables, entonces se puede generar suspicacias. Sí, se Pueden puede arreglar partido de, así. Depende del ángulo, depende de, de, de un montón de cosas que, que ya, eh, digamos, que ponen en, en tela de juicio y, va ma, y eso va a la interpretación que pueda tener, digamos, el, el árbitro el árbitro netamente, entonces eh, está bien, sepámonos las 17 reglas del juego se la tienen que saber los árbitros, se la tienen que saber los sí. jugadores, <coughs> se la tienen que saber eh, los directores técnicos los jueces de línea eh, también, <risa> eh, son árbitros eh, no, no. los comunicadores los comunicadores los sí. comunicadores porque por ejemplo esa, esa ley de la ventaja, nunca ha existido no, no es no, una no ap aplicar ventaja me carga cuando dice ley de la ventaja si no existe Claro, pues. Ese que la jugada. O, o, o este tema que realmente dices: el precalentamiento <risa> previo. Que es triple no. redundancia. ¡Uy, qué horrible! Triple redundancia. Horrible porque es, es, no es precalentamiento porque tú no puedes, es como, está ahí elongando para elongar. Claro. Y previo. No, pero, y previo. No, trabajo de activación, calistenia. Ca activación y ya claro. eso que más coloquial calentamiento, pero eso ya se puede interpretar otras cosas como el calentamiento global, no sean más pensados que hubo un informe también no sé. digamos que el mundo está en un punto crítico para poder retor retornar este digamos efecto de los gases invernaderos, invernadero, claro. es muy importante eso, ¿cómo van las redes? O sea, Profe, ¿sí? eh, eh, Alonso estuvo por ahí recabando información, le habló un jugador y dice que Ganó Trasandino 2 a 0. Eh, bien, Trasandino. Que por Mira. lo que le comentó eh, era para ganar un 5 a 0, pero ganaron 2 a 0. Así Mire, que, ah, un pero, otro, pero ganar en pretemporada no, siempre es importante. Tras, no, claro, claro, tras, claro. Trasandino haciendo lo que mi querida Universidad de Chile no ha hecho en 20 años. Claro, es monumental. Mira tú. Eh, quiero mandarle un saludo a un gran amigo de infancia, eh, Carlos Pardo, que coloca saludos. Nicolás, éxito para ti y la radio. Un saludo, Carlitos. Eh, Miguel Andrés Bravo. Que coloca saludos, un saludo ahí a Miguel, eh, primo de, de Mauro. Ah, primo de Mauro. Primo de Mauro, Mira. Mauro sí. Y ah, mandarle un saludo, saludo también a Mauro. a Mauro. A Mauro y a Basti. A Mauro que no estaba Basti, viendo. También. A Basti también, que está con mucha carga académica. Muy responsable. Sí, Mauro, que le den permiso para venir a Flora. Porfis. Eh, nada más. Solamente eso por el momento. Ya. ¿Puedo, y... ¿Puedo agregar algo, profe, de lo que estaba diciendo de la línea sí, móvil? Perdón, sí, no, le, no le había, digamos, dado la palabra. No, usted no, le perdone, no. Es si, no. Si una pregunta. Si una ¿Quiere generar su descargo porque se sintió perjudicado el fin de semana? Poeta de no, sí, pero, no, no, no, sí. no. No, no no no es por eso. No es por eso. Pero me ¿Es, perdona. No, es para... ¿Ah? ¿Me perdona por haberlo omitido? Ah, por supuesto, profe. A usted le perdona todo. Ya. Mucho me difícil. perdonas Hugo. Pero no pero el tema de, de que puede generar suspicacia este tema de las líneas móviles, eh, no se le olvide a la gente, por si no lo sabían, que Media Pro, la empresa encargada del VAR, eh, le echaron de España, de la Liga Española, por arreglo de partidos, solo eso. Gran dato. Gran, pero gran, gran, gran dato. Cuenta dad. siempre la polémica. Sí. <risa> en, en, pero en, el... si es que es la verdad. Eh, no, que es la verdad, pero el datito es el datito del resquemor. Ya, claro. oh, ya no, siempre, voy, a, eh, siempre ya no siempre. voy a ver más fútbol con los mismos ojos. <risa> Sospecha de todo. Claro. Un hombre... ¿Usted cree que la tierra es plana? <risa> no, señor. Ya, no. muy bien. Entonces, verdad. Ya, muy bien, <risa> Cuadrada. Bueno, ya, pasar, eh, nos vamos a poner un poquito más serios porque eh, ha fallecido el señor Luis Oliva, que era el presidente de la Asociación Regional Metropolitana, por esta enfermedad de COVID-19, eh, así que le mandamos una, la mayor de las condolencias a su familia, mucho ánimo, mucha fuerza en este complicado momento, eh, fue uno más de los, todos los fallecidos por la, por la pandemia, y bueno, una lamentable noticia, Nico. Eh, sí, bueno, eh, adherirme a, a, la, a, la, a la fuerza y los saludos ahí a, a sus familiares, una noticia bastante lamentable, como tú decías, eh, una víctima más del COVID, eh, por ahí se piensa que esto ya pasó, que todas las libertades que se nos están dando es porque, como decías, ya pasó, pero lamentablemente tenemos que recordar que, que esto aún sigue, eh, y que hay que seguir cuidándose Exactamente, esto es un recordatorio para que eh, tengamos los cuidados que correspondan eh, antes eh, de, de continuar con esto a mí hay un tema que hoy día después del entrenamiento eh, pasamos por una de las calles de Santiago y había una fila de más de 4 o 5 cuadras para la vacuna eh, y a mí está bien que se vacunen pero tan tarde, si tuviste un año completo para vacunarte, ¿por qué tienes que esperar a que te den el pase de movilidad para recién vacunarte? ¿Dónde está la conciencia? Entonces, eh, hay muchos también que le han quitado el pase de movilidad por, por irresponsables. Entonces, eh, los pases de mo movilidad trucho. Eh, entonces, esto, que, que tengamos 5.400 casos activos, no quiere decir que haya terminado, porque en cualquier momento se dispara el brote y, y volvemos a, a, a cota cero. Sí, pero también tenemos que cabe recordar que si bien han bajado los casos, los testeos son menores ahora, entonces mm, puede que eh, los casos siguen siendo los mismos pero se testea menos gente, entonces por eso se dice que se bajó. Claro. Poeta, sí. eh, respecto no, no, de... o a... Sea, o sea, solamente la, las condolencias a la familia y sobre el tema del, del COVID cabe recordar también que en los últimos días de los Juegos Olímpicos en Tokio eh, hubo un brote de una nueva variante del mismo COVID. Allá ya, ya están empezando a ver un poquito más de libertad, si no vaya a haber algún cómico o chistosito que se le ocurra haber ido a los Juegos Olímpicos, como prensa, no haber tenido los cuidados del caso y que traiga la nueva cepa. La variante olímpica. Claro. Puede ser, puede ser. Sí. Pero pero el tema es que eh, está mutando. Es, es un virus. No, no me acuerdo si lo expliqué aquí el tema de cómo mutan los virus, que es súper rápido. No ah. de un mes para otro, como dijeron en una primera instancia, eso es imposible, y no está ahora. Pero, pero los virus pueden evolucionar, porque estudié medicina veterinaria, por eso lo sé, todavía me acuerdo. Uh -huh. ah, lo, los no virus pueden... Pues, no, no. Pero pueden evolucionar en, en un rango de, de seis meses. Ese es el virus que, que más rápido puede mutar, claro, con, con el tiempo, y dado que posiblemente este sea un virus creado, no hay que... No, no, no digo que lo sea, pero no hay que dejar esa vista... Fuera de las posibilidades. Puede que evolucione un poco más rápido, pero que evolucione mes a mes es imposible. Esa es la verdad. Porque es un proceso evolutivo el, el tema de que modifique su ADN. Pero, pero hay más variantes. Y si bien es cierto, las que han ido, hay algunas que son más letales, pero que se pueden contrarrestar con la vacuna, hay otras que tienen menores periodos de incubación. Y si tienen menores periodos de incubación, eso quiere decir que se vuelven muy, eh, mucho más contagiosas, o sea, su curva de contagio es mucho más sí. alta. Así que tener eh, mayor cuidado con eso, a seguir tomando los recaudos al respecto, pero siempre considerar que es un virus y que va a seguir teniendo variantes y variantes y variantes y variantes, y por lo menos, eh, no quiero ser alarmista, pero por lo menos durante unos 10 a 15 años más. Es como la influenza, y la influenza ya lleva más de 100 años también entonces va, va a ser como esa dinámica también ¿eh? sí es eh, cuidado bueno también el cuidado. tema de las de las mismas la vacunas de las mismas vacunas uh -huh. que ahora está eh, por qué nos ponen tercera dosis y todo el tema eh, bueno o sea uno cuando tiene dos meses de nacido eh, te ponen una vacuna después te ponen la misma a los cuatro y después te ponen la misma a los seis entonces es, es algo que hay que hacer digamos o sea pongámonos responsables pongámonos serios con el, con el asunto porque ya ha costado bastante eh, ha costado mucho eh, y salir adelante principalmente el gasto fiscal entonces eh, por, los, por, el, por el tema de los bonos y esas cosas sí. ¿no? los retiros también va a tener repercusiones digamos económicas pero si ya estamos volviendo esperemos que, que pueda, podamos mantener eso seamos responsables y que nos quede la elección eh, para todos y para ir ya cerrando este capítulo de 11 de agosto del año 2021 tenemos la primera fecha de la tercera que comienza en 10 días. O sea, sí. tenemos la próxima semana para hacer el análisis previo. El y próximo fin de semana Y ya partiría el próximo fin de semana. Así que, ¿cuáles son los partidos? Ahí están. Entramos. Mira, qué bonita, pero qué bonita, qué preciosa imagen. Tenemos, eh, nos vamos turnando muchachos, para que sea... Ahí está la zona norte. ¿cierto? La zona sí, norte, sí. Yo parto con Club de Deportes Vallenar contra Provincial Ovalle. Municipal Mejillones enfrenta a Brujas de Salamanca. Y Quintero no juega con nadie porque le toca libre. Así que le toca una semana más de descanso y de preparación para enfrentar el club. Exacto, Grupo Norte, listo. Ahora vamos al Grupo Centro. Centro. Escuela de Magul, que le mando un saludo a mi amigo, gran amigo Franco Toledo, que está trabajando en el club. Enfrenta, recibe en el Complejo Deportivo Santa Julia, número 2, a La Pintana Unida. ¿Complejo Santa Julia? Abajo dicen... La información es ¿Ah? bajo CF3, así que me va a ser. No, si van a jugar en el estadio municipal, municipal de la, sí, de de Peñalolén. Peñalolén. Sí. Ellos juegan en Peñalolén. Peñalolén? ¿Sí, Peñalolén? Ya, okay. sí. Ahí después vamos a corregir la sí, porque, información. Claro, ese estadio no está. No, pues no, tiene, no cumple no, con los requisitos. Club Deportivo Rancagua Sur enfrenta a Municipal Santiago. Y tal vez uno de los partidos más atractivos de la fecha Real Juventud San Joaquín Enfrentando a Trasandino Que fue movido de la zona norte a la zona centro Yo creo que hace, eso. ha sido una de, las, una de las decisiones más acertadas Que ha habido en el último tiempo Porque Trasandino está a una hora, hora, hora 15 de Santiago Entonces ya, eh, ya es más al norte Pero no seamos tan extremistas tampoco claro. Bueno, es, es, lo, es lo que... Iba a pasar también en, en la tercera vez con Chimbarongo, que también lo tenían jugando para el lado sur. Y ahora se supone que si es que todo sale dentro de la, de la lógica, Chimbarongo estaría jugando aquí en la zona centro. De bien En el grupo, grupo centro-sur, Nico, acuérdate que van a ser como ah, 10.000. Perfecto. De, de verdad, verdad. Ah, sí. el grupo 1.0. Va a ser en el 5. grupo centro-sur. Ponía... <risa> Sí. Y vamos con el Grupo Sur, Estamos el querido León. Sur, ¿eh? sí Estamos. Provincial Ranco recibe a Club Deportivo Linares. Nueva Lota Schroeger eh, recibe a Deportes Rengo. Y un partido que me encantó para la primera fecha, Club Deportivo Pilmahue con Provincial Osorno. Me parece que es uno de los atractivos, junto con Ranco con Linares, sin desmerecer el otro partido, pero creo que esos dos son los que hay que ponerle más ojitos exactamente y esa es la, la primera fecha de la tercera A ya la próxima semana debiésemos hacer un desglose con mucha más información respecto de, de lo que se va a dar podemos hacer la cartola apoya gol de ataque directo eh, así que bueno vamos despidiendo este programa bueno, no sin antes ver lo que nos están diciendo en las redes no, me, ¿no? mencionar lo que había dicho Gonza que ah sí verdad que hoy se enfrentó Lautaro de Win eh, frente a Deportes Limache que era uno de los punteros y igualaron uno a uno. buen resultado para el toki de, de Wynn buen resultado porque se, eh, recordar que el autor de Wynn se, se, digamos, comienza a participar eh, tarde después de este, de este bullado caso con Fernández Vial y comienza su participación harto más tarde y ha tenido que jugar muchos partidos seguidos y ya esta, esta continuidad, digamos, que le ha tenido resultados positivos con este empate que ha tenido con frente al, al puntero, uno de los punteros. Así que felicitaciones a toda la gente de Lautaro de Buin. Y vamos sí, con... Los... Que, enfre que, que, que enfrenta Rodelindo Román, ahora quedó solamente un punto de distancia, estaban igualados a 7. Era uno de los uy, partidos uy. buenos de la, de la parte baja, mientras que Limache quedó un punto arriba de Deportes Recoleta, que estaban igualados con 15. Así que pues, esos son dos partidos muy buenos que van a estar esta fecha en la segunda. Sí, es eh, una, una fecha importante que a usted le habrá tocado estar ahí, ¿no? No, esta semana no. no. Pero siempre tengo que estar informado. Ah, muy bien. <risa> Eso es un hombre un, un bastante eh, multifacético y profesional. Sí, y vamos con eh, la última tanda de auspiciadores que tenemos, señor León Lion, Kimba. Porque tenemos a la Federación de Hinchadas Europeas de Chile Sí, deben de estar muy, pero muy, muy contentos Los amigos de, eh, la, de la peña, del, de no sé cómo se dirá en francés Del PSG con esta, este bullado fichaje de Lionel ah. Messi al Paris Saint-Germain Federación de Hinchadas Europeas, la puedes encontrar en el Instagram FEDEDChile eh, que es una federación, es una asociación de todos los hinchas de los clubes europeos Los cuales se juntan a ver los partidos, se juntan a hacer campeonatos También participaron de una copa internacional de fútbol 7 en Ecuador Y eh, gira en torno a esta pasión que no, que no solamente es nacional sino que también traspasa fronteras Y se reúnen en torno al club eh, que siguen eh, fuera de, cruzando el charco, digamos eh, tenemos al capitán Mauro Lara que pertenece a una peña del Real Madrid Que ya es una peña oficial reconocida por el club Así que pueden encontrarlos en el Instagram Arroba FEDChile Ah no, FEDChile no Federación de Hinchadas Europeas Ahora sí, poeta Bueno ya a mí me toca hablar de alguien que esperemos esté la, la próxima semana Ya con, con nosotros por temas académicos no puede estar Que es Bastián González Que estuvo con quienes la granja que es calidad humana al servicio de la comunidad. Recordamos que es un equipo de trabajo 100% profesional, que tienen atención personalizada, 100% oh. efectiva y por supuesto a un muy bajo costo. Tratan kinesiología int integral, traumática y respiratoria, además de lesiones como eh, lumbos, lumbociáticas, fracturas, tendinitis, desgarros, artrosis, escoliosis, contracturas y demás. Son especialistas en la rehabilitación deportiva y además cuentan con kinesiólogos a... Domicilio, donde están ubicados en el pasaje 9 poniente 82 42 Comuna de La Granja. ¿Cuál es su Instagram Arroba, es, guión bajo La Granja y también puedes contactarlos en su WhatsApp más 569 ¿Sí? 85 60 47 06. Lo dije muy rápido, te lo reitero más 569 85 60 47 06 y su Instagram una vez más te lo digo quienes Guión bajo la granja Recuerda, quien en la granja es calidad humana Al servicio de la comunidad Muchas gracias José Ángel El poeta del relato Y una vez que tú te rehabilitas en quien es la granja Puedes ir a Fit, Que son servicios de salud, bienestar y entretenimiento Prepárate de la mejor manera para este año en fit te ayudamos a lograr tus objetivos y sacar tu mayor potencial con profesionales certificados a la puerta de tu casa Personal trainer, servicio a domicilio, online personalizado y grupal, nutrición, servicio presencial y online Puedes cotizar planes familiares, puedes cotizar planes personales, todo a la medida de lo que tú necesites eh, ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, pueden agendar digamos, en el correo domicfit.com o gmail.com eh, al teléfono WhatsApp más 569 8655 También en la página web www.domicfit.cl. Y también puedes ver estas cápsulas, estos videos como lo que estás viendo en pantallas en el Instagram y TikTok arroba DomicFit y en el Facebook y YouTube DomicFit. Que la cuarentena no sea impedimento para cuidar tu salud. Mantente activo. Y llegamos. Al final de este capítulo De regreso, de retorno al, De Ataque Directo Y bueno, agradecer a todos Quienes estuvieron en la sintonía De este programa eh, Esperar que se cuiden mucho eh, Respecto de, las, de, de esto Lo que hablamos recién del COVID Que no uh -huh. se despreocupen, manténgase siempre Alerta, alerta máxima eh, Porque bien lo dijo Poeta Esto puede continuar, llegó para quedarse digamos es Un sí. invitado de piedra Y no nos queda, no, no queda otra nada más que, no nos queda otra más que cuidarnos, ahí sí lo, lo, lo, lo pensé más rápido de lo que dije eh, <risa> y bueno, también agradecer a, a mi madre, mandar un saludo al Club Atlético Central, a mi novia también que ve en el programa a mi familia y eh, digamos, escuchando a Jorge González de Fondo de los Prisioneros eh, me despido por mi parte, Nico eh, Muchas gracias, profe eh, un excelente programa como siempre un agrado estar con ustedes para, com para complementar eh, lo la información que habíamos dado de Lautaro el empate 1 a 1, un amargo empate porque eh, comenzaron ganando con gol de Mauro López a los 13 minutos y se lo igualaron en el minuto 92 de lanzamiento penal Diego Huerta. Oh. Bueno, y otro de los datos de Segunda División fue que eh, eh, fue cesado de su, de su cargo el DT de Deportes Colina por los malos resultados, Jeremías Viales. Así que eh, Deportes Colina también eh, queda sin técnico ahí. Wow. Eh, bueno, mandar un saludo a toda la gente que estuvo hoy conectada eh, A mis amigos que estuvieron viendo ahí eh, A la gente que está ansiosa por, por las informaciones que se vienen en un ratito más Respecto a la tercera B mandar un saludo a mi padre, a mi madre que de deben estar viendo Decirle que los amo mucho uh -huh. mandar un saludo a mi novia como siempre también eh, Decirle que también que la amo mucho eh, Bueno, como había dicho, un saludo eh, grande a mi gran amigo Matías Que... Que, que salga adelante, que, que aquí vamos a estar todos para apoyarlo. Y eh, esperar que el próximo miércoles estemos nuevamente aquí. Exactamente, José Ángel, sus palabras al cierre. Espero un minutito, porque... Se bueno. le corta la llamada de Zoom. Ahora oh, debería estar de vuelta. Sí. ¿Pueda? Sí, bueno, eh, Ahí está poeta. Ya. Poeta. Poeta sus palabras al cierre. Y si no, las da León también en este retorno. Sí. Ahí está. Ahí está poeta. ¿A la poeta? Sí, sí, sí, no. Eh, ya, eh, estamos eh, en el cierre, así que dele nomás. Juegue. Sí, no, que eh, tuvo un pequeño problema técnico por ver si, si tenía la nómina de los equipos que <risa> se iba a confirmar <risa> el, eh, hoy en la tercera vez. Eh, eh, no, solamente eh, eh, agradecido de estar una vez más en, en una nueva edición de, de Ataque Directo de Tercera División acá en. En tu zona X, por supuesto, espero volver pronto a estudio, que, que los que hacen hogar no, no me tengan tan enclaustrado acá en, en la sí. casa, la verdad, pero pero como siempre un gusto estar informando, estar hablando de, de fútbol y ya que bueno que estemos ahí en tierra derecha para que comience una nueva fecha de la, de la tercera división que empieza a rodar la, la pelotita y que empecemos de verdad a hablar de encuentros y no solamente de trascendidos o de cómo se hacen mal las cosas o de la estupidez que tiene la ANFA, etcétera, etcétera, etcétera. Así que que vuelva nomás el fútbol y a esperar. Solamente qué pasa hoy, después de las 21 horas, con el tema de cuáles van a ser los clubes ratificados. Se, le, se sabe que ya está el listado, se sabe. Pero para variar, eh, se hacen los importantes, a ver por, por si les ponemos un poquito más el ojo. La verdad es que no, o sea, no tírenlo y ya Man. seamos todos felices. Claro. Exactamente, León, en este retorno al programa, ¿cómo estuvo? De hecho, un agrado, espero que no se haya notado mucho la diferencia con la dirección que tiene Gonzalo, eh, ya que Gonzalo eh, me ha enseñado bastante bien cómo se maneja el programa, y también pues, desde el día 1 en el que, en 2019, o sea, de vuelta cuando estábamos en dominación, eh, ya sabíamos, ya sabía cómo era la dinámica y la mecánica de, de cómo funciona el programa. También me ha dado también las libertades en la que pueda contribuir más al programa y estoy bastante entusiasmado al respecto, así que vamos por más. Bienvenido de vuelta León, así que los dejo invitados para el próximo capítulo de ataque directo, el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal, por la misma transmisión, con los mismos personajes, pero con distinta información, esperamos. Así que nos vemos el próximo miércoles, que sea gol. Hasta luego.